Hemos visto como la moda y eh, la enajenación de muchos de nuestros jóvenes, principalmente, jóvenes que, por, eh, que creen que eh, con ciertos actos eh, consiguen un estatus de importancia, eh, consiguen eh, siguen al que al que está delante, sin ningún tipo de, a veces hasta sin gustarle lo que están haciendo, pero eh, había, un, un, tema que de, un, había un, un tema que decía que lo que está en moda no incomoda. Eh, me voy a referir, señores, a los famosos viping. Eh, vemos cómo, lo, lo, lo quiero mencionar porque veo cómo ha acrecentado el uso de esto en los jóvenes. Eh, ya como se prohibió eh, de manera eh, abierta y en sitios públicos, la famosa juca, entre comillas, entre, entre comillas porque los papás, y la, y los papás se lo no, compraron aquí, y no, se aquí, la llevan sí, a su hay lugares, aquí hay sí, restaurantes, aquí hay no. bares, que es abiertamente sí. que la tienen encima de la mesa. Y, y, continúan y, lo, y, y viejos sin vergüenza sí. se lo han comprado a los hijos para tener eso en la casa. Eh, hemos visto cómo los vipings, como no están eh, prohibidos, eh, ya lo hacen a nivel público. Y, y veo que la gran mayoría de la población, su uso es, es eh, veo jóvenes por debajo de los 30 años. Y le tengo un dato que está preocupando a, la, a los eh, encargados de la salud pulmonar en los Estados Unidos Principalmente en Washington y el estado de Illinois eh, Las pasadas semanas ya había, se habían confirmado más de 30 casos que, que llegaron a, la, a las emergencias Con dolores de pecho, dificultad para respirar, eh, sensación de mareo y debilidad general y ya eh, prácticamente estábamos buscando, investigando, y solamente había un común denominador, que era el uso del Viping. Eh, hay más de 22 casos que ya están eh, previstos a confirmar, o sea, tenemos 30 casos confirmados y 22, eso fue la pasada semana, y hay una alerta, un warning a toda la, la, la, la sociedad para eh, la, hacer una investigación sobre el, el uso de estos eh, cigarrillos electrónicos, o vaping que está eh, que yo tú le preguntas a 10 jóvenes y le preguntas que por qué utilizan eso y simplemente lo utilizan porque eso le da estatus porque las muchachas lo miran porque se sienten eh, eh, que es gente importante pero no porque... tú le preguntas pero a ti te gusta tú crees que es eh, que eso eh, en, qué, en qué grado te beneficia no saben decirte entonces no es un problema de cuadre, no es un problema de, de, de ustedes sentirse importante, es un problema de salud. Los viping, igual que la Juca, si se prohibió la Juca, deben prohibir el viping. porque se, ya está demostrado, está demostrado y están preocupados las autoridades norteamericanas, no estoy hablando de, del Gotiel ni del hospital dominicano, ni clínico, no, no, no. El estado de, de, de, de Washington está en alerta por esto. Enfermedades eh, prácticamente pulmonares Que tú lo podrías ver a un individuo de un 80 o 75 años viendo solo a un muchacho de 22 años De 25 años Porque si ustedes se fijan Un fumador Prende un cigarrillo Y dos o tres copazos, Es decir, a, a los 20 o 30 minutos puede fumar otro Pero este asunto de los vipings tú, tú ves la cantidad de humo y la frecuencia con que ellos exhalan ese, ese, ese cigarrillo electrónico Porque tiene la convicción de que eso no produce nada Que eso no, eso no hace daño Que por eso lo, lo indicaron para usted dejar de fumar Ese no es el caso del viping No es el caso del cigarrillo electrónico con, nicot eh, con una nicotina disminuida Que se está utilizando para el eh, detectar de manera gradual eh, La dependencia de nicotina en el, en el organismo les quiero decir que la nicotina es la droga más adictiva que existe y la que tiene menos periodo, periodo de vida media. O sea, una nicotina tiene una vida media de unas eh, 45 minutos. Imagínense, eh, vida media quiere decir que el efecto de la nicotina no dura, no dura 45 minutos. Las otras drogas pueden durar horas, 4, 5, 6 horas. Por eso ustedes ven que una persona, que una persona se fuma un cigarrillo a los 15 minutos se quiere fumar o al otro. Entonces, una alerta a los padres que se la compran, porque también es así, porque eso es un regalo de estatus, de eh, le estoy diciendo que los Estados Unidos, principalmente Washington, el estado de Illinois, tiene una alerta con el uso de estos Vipin. Bueno, esa es la realidad, y eso mencionaba, mencionó